y mala conductora, no deja. Pamela David recibió fuertes críticas en las redes. Ella es la conductora de uno de los programas más vistos del Canal América. Fue modelo, tiene una belleza inigualable y es la líder del ciclo Pamela La Tarde. Ayer dialogó con Fernando Burlando y la estrategia televisiva tuvo gran repercusión y alcanzó 2.8 puntos de rating. A pesar del éxito en el índice de audiencia, Pamela David fue duramente criticada. El letrado eligió al medio televisivo para explicar los motivos por los que no defendió a Juan D'Artes. Pero eso no fue todo. Burlando se animó a relatar un pensamiento que generó un gran debate en el programa y en las redes, hoy le creo a D'Artes, declaró el abogado y marcó su postura en relación al caso de abuso y violación que denunció Thelma Fardin. Como si fuera poco, Fernando fue por más. Mencionó que habló con el actor y dio detalles de la vida de Juan en el país vecino. Me parece que estaba un poco más animado. Salir de este foco de críticas y noticias le hizo bien. Hablé temprano con él, manifestó y más tarde habló de los supuestos scratches que recibió el acusado. Es tan grande Brasil y es tan desconocido de ya que no sé si la mecánica de scratch va a generar algo en él. Yo no tenía ni idea. Es tan grande Brasil y él no es conocido allá, dijo. Casi sobre el final, negó las versiones que sostienen que el protagonista de Patito Feo esté trabajando en el exterior. No creo que esté trabajando. Que yo tenga conocimiento, no. Sin embargo, las declaraciones del abogado de famosos no fueron sencillas, ya que la conductora del programa interrumpió la nota en varias ocasiones y emitió su postura y opinión sobre el hecho. Lo sucedido fue captado por los cibernautas y aprovecharon la cuenta oficial del programa para criticar a Pamela. Genial burlando. Insoportable la conductora poniéndose en jueza. Eso es conductora, no juez. Qué bajo nivel ese programa, qué mina mal educada, muy mal educada la conductora no deja hablar. No está ahí por lo que estudió, está ahí porque es la señora del dueño del canal y que programa de ignorantes por Dios. Todos alcahuetes del colectivo abortero. La conductora una vergüenza. ¿Qué pasa si mañana salen a denunciar al marido, que es muy mujeriego? ¿Y lo condenan sin juicio? Fueron algunos de los lapidarios comentarios que recibió la conductora. Ella es la conductora de uno de los programas más vistos del Canal América. Fue modelo.